Cita proyecto de ley para que se pidan cédulas en la ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, bobo. El ay. diputado del Partido de Liberación Dominicana, PLD, Luis Enríquez, presentó un proyecto de ley que busca regular el uso de los moteles o cabañas en la República Dominicana. Velo en la ahí, propuesta sometida este martes ante Velo. la secretaria legislativa de la Cámara de Diputados, el legislador indica que las personas que deseen hospedarse en hoteles, moteles y cabañas deberán presentar por obligación la cédula de identidad y electoral o un documento que los identifique. El presentante de Santo Domingo, es en la Cámara Baja, agrega que estos lugares son utilizados como zonas francas para la delincuencia debido a que no solicitan identificación. El proyecto también indica que es caso de incumplir con la presentación de una identificación. La cabaña podrá ser sancionada con el cierre por tres meses y una multa de 50 salarios mínimos. La pieza cuenta con el apoyo de 22 legisladores de los diversos partidos que tienen representación en el Congreso Nacional. Mira Bueno, <risa> o sea que ese proyecto es un proyecto sólido porque no solo él está detrás de esto, sino ya tiene un grupo de diputados de todos los partidos que están a que estarían trabajando a favor de esa medida, sí, ¿no? lo que no sé por qué tiene que ser un proyecto de ley, ¿De no, no tiene que ser un proyecto de ley. de, un, sí, de, ¿De dónde viene? ¿De, de la capital. Se moreno. Santo Domingo. Ajá. ¿Ay? Sí, porque que tú sabes que las cabañas son privadas, entonces ah, para tú, entonces ve quiénes ah, tanto tienes ay. que a ver quiénes son los que van ahí, y tú sabes que eso es algo íntimo. Cuando tú vas a una cabaña, por algo tú llegas en tarsia mm. a una cabaña y no te deja ver. Pero acá, ¿y qué, ¿y qué es esto? O sea, entonces tú vas a Dios una cabaña y ¡Ay! Cabaña. ¡Ay! ¿Y qué es esto? ¡Cuánto loco! ¿Y ¿Qué? Es? Yo te apuesto, Otra te van apuesto a ti, a ustedes, que donde vive ese, ese señor hay más problemas, la comunidad, el sector, y oigan lo que ese señor está pensando. Pedir la cédula en la cabaña. Por, por eso, no, ¿sabes lo que tienen que hacer? No es eso, ah, amigo. ¿Cómo se vale. llama? Luis Enrique, no es eso lo que hay que hacer. Hay que estudiar bien los candidatos aquí a la política. Claro. ¿Eh? Tienen que estudiar los casos que hay realmente en el país. No, no, no, no ha, En pedirle cédula. No, no. Lo que hay que estudiar loco como este señor, donde, donde el país tiene tantas cosas, ¿Eh? <risa> ¿Eh, eh, eh, eh, eh, eh. donde el país está viviendo tantas precariedades ese señor ese señor está pensando en cabaña cédula en cabaña vamos a ver, vamos a hablar un proyecto de ley que sea bueno vamos, vamos a ver. piense piense exactamente como dice aumentar la pena otro también es eh, para eh, no, no, no, no. combatir la delincuencia. Un proyecto de ley que tú. Ese, el que maten, que lo maten. No no, no, no, no. Un, un proyecto de católica no puede hablar así. Sí, sí, no. Un proyecto, <risa> claro. Tú, sí, claro. La pastoral de no, la, la juventud San Pablo. ¿eh? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un proyecto de ley. Hasta católico como, como sea, un proyecto de ley que tú pienses que haga que hacer en, en la República Dominicana no sé. no sé, ¿verdad? Está bien. Un proyecto de ley. No, un proyecto para la juventud. Eh, eh, Exacto. De empleo. O, o yo un proyecto de no, ley. No, un proyecto de ley en los barrios, los fines de semana, empleo. Eh, cada empresa que lleve a, a cada sector eh, una oficina móvil para los empleos. Mm. Eso es un proyecto de ley. Claro. Un proyecto de ley. Eh, maltrato al hombre. Usted no puede maltratar al hombre. Eso es un proyecto de ley. Hello, buenas. Salud. Hello. Hello. Hello. Buenas. Salud. Buena. Mira, un proyecto de ley que yo creo que sería factible aquí en el país es que el dinero que le incauten a los políticos, cuando lo agarran tú sabes que han estado agarrando políticos y le incauta mucho dinero, y esos fondos lo cogen de que para el, el Estado y nunca se ve yo quiero que ese dinero se coja y se le distribuya a los pobres a la masa pobre y que se vea, tú me entiendes, un proyecto de ley muy bueno, bien, buenas tardes eso bien. Bien. es un proyecto de ley, diga usted los, un proyecto de ley Oye, un proyecto de ley para la creación de casas culturales en, bien, Bacu, eh, en los, los municipios hora, bien. Sobre todo los municipios más pequeños. 809-725-0505, un proyecto de ley que usted le llegue a la mente. Porque este señor no tiene materia. O sea, pero de, ¿Eh? yo digo el proyecto mío de Casa culturales aparte de la de Bellas Artes, pero para que los jóvenes eh, de, los sectores, más de los sectores se presenten ahí y hagan sus presentaciones artísticas. Que, no que no pueden bajar para las escuelas de Bellas Artes, tú sabes. Engie, ¿un proyecto de ley? Eh, cadena Perpetua en la cárcel, eh. Porque es, es, vemos mucha inyección, porque vemos mucha gente que no puede estar en la calle, salen, ni cumplen pueden con el. No puede estar en la calle tampoco. Pueden estar en la, no en la inyección, calle, inyección entonces una inyeccióncito, sí, una vaina electrocutada. Un proyecto y salimos de dentro lo está dando un joven. Y este señor está pensando en cabaña. ¿Eh? En cabaña, un, pro, vale. un proyecto de ley que, que se le compre los plásticos. Le molesta eh, que el la reciclaje. Aventura. Claro. Reciclaje de plástico. Eh, a la empresa, buena, un proyecto, un proyecto de, eh, contra el cambio climático que sea ¿Y fuerte, es que este rígido, sin miedo. está pensando en una cabaña que le pidan la cédula. Está pasando por un mal momento, Pero mira, moreno, algo. Yo entiendo. Está pasando por un mal momento, el señor. Mira, Tiene que revisarse. La gente que nos siga llamando, 809-725-0505. Mira, yo entiendo la motivación del diputado para, hello, para, para este proyecto. Sí, vamos a seguir. Hello. Hello, hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dama, un placer. Sí, gracias. Es de aquí, desde Salcedo. Desde bien, San Pedro. De San Pedro, bien. Sí. Gracias, sí, gracias, usted, adelante. Un proyecto de ley para, la, para las viudas. Bien, bien, bien. Para las viudas. Proyecto de ley que le ayuden a, la, a las mujeres que han perdido a su esposo. Eh, sí. De San Pedro, de Macorís, Este programa llega lejos, este no es que llega lejos. sí un saludo, <risa> Un saludo a nuestra gente de San Pedro. Ahí proyecto de ley. Hello, buena. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Oiga, yo tengo una pequeña aquí en la y 99, una televisión no la caída de programación. ¿Qué está de programar? Ah. Usted no está viendo. ¿Eh? Usted no está viendo. No, no, la televisión no quiere. ¿No qué? Okay, el... Vamos, más no, arriba, me, el teléfono. 900... 809-725-0808. Atención. 809-725-0808. Ahí está, para que usted no vea antes que termine el programa. Llame ahí, que de una vez tienen que andar en mal paso. Porque llegan de una vez los técnicos. arreglar. Ten cuidado. Proyecto de ley favorable para este país. Loco. <risa> Pero mira lo te buena. Bueno. Hello. Hello. hello, Bueno, te decía entonces que yo entiendo la motivación del diputado por la situación de delincuencia, por la situación de criminalidad que existe, porque, eh, eh, voy a decirlo, o sea, han ocurrido crímenes en cabañas aquí, en República Dominicana. Ahora, plantear que una persona que vaya a una cabaña por tres horas Nada más para descansar. Personas que tú sabes que vienen de la capital, aquí a Santo Domingo, Hello, a descansar. Buena. Óyeme. Yo pensé que era un proyecto de ley. Que ganen a los delincuentes y que saquen los ojos. Ey, ey. Ay, Dios, mío Ay, Dios. que No entendí. No entendí <risa> ¿Lo entendió ¿No, no, no, yo entendí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo? Es? A los delincuentes. Ah. Uh, no está mal. Ya? Bueno, no, no, puede, eso es, no, eso eres tú que eres un bárbaro. No se sé, puede. Señores, jay no, jay no, jay no jay Lo jay que jay. me da coraje es que usted se sienta en. ¿Cómo que llama eso? Diputado? La Cámara la Cámara de diputado La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está pensando lo que era. Es así. Eh. Claro. Un proyecto de ley que el 2%, que la dieta que te dan a ti, molleto, barrigú. Eh, se la di a los pobres, un proyecto de ley de todos los diputados hola, eh, no, ¿Eh? buena. buenas hola, buenas saludos sí, buenas tardes buenas. estoy llamando desde Caperuza hey, hey, la gente de, de, de Caperuza los pobres sí. yo me parece que debe haber un proyecto de ley ¿un qué? para las personas que trabajan las madres solteras, claro sí que haga más estancias para cuidar a los niños. Para cuidar a los niños, así es. Eso sería una gran cosa. Sí, así mismo. Y ese señor está pensando en cabaña, doña. <risa> <risa> en ponerle cédula a una cabaña. Sí. Que yo quiera, que yo quiera entrar y diga, mira, enseña tu cédula. Ajá. <risa> Un proyecto de ley que tiene que ver con moteles. Mejor que hagan moteles en barrios donde hay gente vagabundo en la noche que no encuentra <risa> ah, donde dormir. Okay. los bando y los, oh, los parques. Qué, qué bueno que te arreglaste. Son albergues. sí, sí, sí. Son albergues. albergues, albergues, albergues que, llaman. Bueno, como hacen Estados que motel, Unidos. <risa> que moteles para los vagabundos. Y después no, albergues. sí Moteles, albergues. No. eso Una cosa es un motel, otra cosa es un Que hagan albergues en los barrios. Tú sabes que hay muchos vagabundos que duermen aquí frente al parque. Aquí frente a Tele No duerme uno. En, Entonces, Estados la Unidos, la no. en Estados Unidos ser? hay cosas como ¿Puede? es de veteranos, como decir, sí. desamparados que van y duermen. Ajá. Y por la mañana tienen que irse y vuelven en la noche, a en la la noche, noche Y tienen que llegar temprano, pero que haya varios... Eso es... Eh, Le dan cena. Eh, ajá, es algo que fue... <risa> Jesús Santísimo. ¿Eh? Ay, Dios mío. <risa> sí. Oye y le dan cena pero tienen que irse temprano por la mañana exacto es que más para dormir que son que son, albergues, para que son albergues que son algunos son del estado otros del ayuntamiento de, de, de la provincia o del estado y también de la iglesia o sea de las distintas iglesias distintas denominaciones de Estados Unidos tienen albergues para darle cobijo yo creo que, el, yo creo que el Luis Enrique que, que, que Luis Enrique puso un huevo para mí Puso un huevo. Todo junto, todo junto. Puso un huevo. Ahí está el huevo mayor de la semana. Ahí está. Sí, que lo quiten o que le hagan algo. Porque el peaje de sombra, sí. Claro. es que El proyecto de ley que, que lo agarre con un arma de fuego, lo condene igual como se si ha matado a una gente. Ilegal, un arma de fuego ilegal a que nadie anda con una enganchada en la calle. entonces caballero no sé quién fue que lo asesoró a Luis enrique <risa> eh, para que pensara tanto problema que tiene este país en cabaña mm. A la gente que siga llamando si 725 0505 si hay una persona lesbiana con su pareja todavía nadie sabe que son lesbianas uh -huh. Que quieren intimidad. Quieren intimidad, que están ocultas, que no se meten con nadie, que están viviendo <risa> su vida. Entonces hay que pasar de la cédula porque quiera. No, pero mira esto. Pues Quiebran no, no, ahí mismo. Las personas van a ir por privacidad y eso ya es rebasar ese límite. Pero mira, eh, mira esto, una fiesta. Tú que, la pasaría. La que la ahora, no. No. <risa> <Surtado. risa> Vaya, vaya y recepcionista sea amiguito tuyo por pero mira quién está ahí la, no no es, y, y, y pasar a cedro también y que hagan algo con la cédula suya sí. eh, lo loco <risa> pero mira, <risa> pero mira <risa> por ejemplo que ahora se está es dando estúpido? que ahora se, es que ahora, se que ahora se está dando mucho y más ahora después ya que comenzó a abrir todo lo, Las cabañas están utilizando como centro de fiesta para cualquier ocasión, hasta para bautizo, oye. Una en una cabaña. Entonces, ¿tú le vas a pedir a esa gente que vayan a entrar para allá la cédula. Cédula actúa Buenas tardes. Saludos. Mira, yo creo que eso quita la privacidad. De que una... Tú me entiendes, de que tú que vayas con una malona, supone, tú me entiendes, una amiguita... Una bandida. Una bandida, entonces tú llegues y que te pidan que pase la cédula, totalmente un problema eso, porque ahí puede llegar el marido y pedir que permitir no. que mira la cédula y vaya, no, claro. no, no, no se puede. Claro. Y qué no, bonito no, está Camila, no. te queda muy bonito ese color. Claro, ah, gracias. le queda bonito! Gracias. enfócame a Camila, una vez, una vez! Ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Le queda Gracias. bonito. Párate, Camila, para que el muchacho haya eso. eso. ¡Pare! ¡Que se pare! Párate para que el joven disfrute oh. de tu prenda eso. de vestir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Púchala! ¡Ay! ¡Pero coge cuadre, Camila! Ahí. ¡Ay, coge cuadre! Ay, ¡Mami, mami! ¡Ay, coge cuadre! Ay, coge cuadre. Ahí está el piropo, el piropo, de el juntos, junto, junto. el, el piropo, piropo de Camila. De Camila. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Mira, eh, hay que mira, hay que buscar una forma para evitar que ocurra algo en las cabañas, o sea, de delincuencia, si no, se ocurre no, algo. No, es pero imagínate. no, pero no hay que pedirle la cédula, pero tienen que buscar, o sea, decir no. a las cabañas, por ejemplo, que haya seguridad ahí para sí. más, pero la, nadie sale de la cabaña si ellos no lo dicen. ¿Nadie no, sale la en la caballa donde hay más seguridad? Hay mucha yo. seguridad, sí. porque ustedes no lo dejan salir? Tiene mucho que no va a viajar. ¿Qué pasa? Tiene que ir <risa> Villalona. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Tiene que ir Villalona. <risa> ¿Tiene, tiene que ir. Hay mucha seguridad. Mucho a mí, Sí. Hay mucha gente ahí que trabajan adentro. Un saludo a los muchachones. Hay gente que se te paran hasta en la puerta. Dime, ahora voy a dar detalles. Nada más me faltaría decir el nombre ya de la empresa. No, no, no, no. Que paguen pronto. No, se puede hablar. Ay, Dios, no vamos a hablar. Amable. Ay Dios mío, ay Dios mío, no Luis Enrique diputado, usted la última vez que ganó fue ahora con eso, ya lo tiene que saber de la capital ¿Eh? pues, sí, hombre, sí, hombre, con qué enfocarse levantó ese sí, hombre. Digo un proyecto de ley, pedí no, la cédula, Un proyecto de ley que tiene apoyo en el Congreso. O sea que no es eso lo que No, sea, no, no, porque hay diputados de su partido que comentan y comparten la misma. ¿tú la, misma no la misma ideología, la misma ideología. Tú entiendes para no dejarlo solo. No, no a traer con otro, a que lo también. ay, está <risa> eso. Está hablando duro, no no No es así, eso. Ahí sí, está por ahí poder eso con Sí, es el loco, ¿verdad? <risa> <risa> no todo el mundo para eh, en la próxima campaña, un proyecto de ley. Una persona o sea profesional. Proyecto de ley. Usted quiere ser político, tiene que tener un título. No ser una persona eh, de, de, de alto porcentaje de académico, académico. Académico. Que no sea un loco viejo de que usted está pensando en cabañas. Porque usted nos dice: el 2% del barrilito se lo van a poner a los desempleados. No, eh, no en la República Dominicana, un 2% en la, en la cédula. ¿A ver por qué no lo pone? Sí, que la, vendó, la vendió leonel un 99% de los americanos y uno a nosotros. Increíble. ¿eh? El yo pensaba sea. que le hubiera llevado eh, el Colón a los indios. Lionel, no es por eso no gana ¿eh, más ¿Tú crees que es posible No, no, no, no. 809-725-0505. Un proyecto de ley que usted tenga en mente, que se en mente, que se, <risa> que, se, no, que, se pueda, que se pueda, que se pueda implementar. No, ver, yo no la la, quiero rosada. rosada la come usted.